El Book Crossing es una actividad que pretende alargar la vida útil de los libros, eh, intercambiándolos con otros usuarios de Book Crossing eh, sin ningún ánimo de lucro. El funcionamiento del Book Crossing es muy sencillo. Eh, simplemente tienes que coger los libros que tengas en casa, que ya los hayas leído y que no los vayas a volver a leer y que los tengas por ahí olvidados, los registras en la página web y los dejas en un punto Book Crossing, como, como el carrito de la sala de estudios. Y, y bueno, otros usuarios podrán venir al punto de Book Crossing e intercambiar algún libro que ellos tengan en casa por, por, por alguno que tú hayas dejado o que alguien haya dejado y a través de la página web pues, contarán su vivencia, de dónde encontraron el libro, si les gustó, qué les pareció... Pues la, la idea de montar un punto de Book Crossing aquí en Vila Universitaria viene a través del programa de, de Medio Ambiente de la Autónoma. Eh, ya que en, en la desayería tenían muchísimos libros que los departamentos y las facultades en general de, de la universidad habían donado, y como estaban allí cogiendo polvo, pues se nos ocurrió que sería una buena idea eh, el intercambio de libros aquí en Vila. Ya que ya se había puesto un, un punto de book crossing en la, en la plaza cívica y estaba teniendo mucho éxito, pues decidimos con montar una aquí en Milo Universitario también, en la sala B. Inicialmente en el, en el punto de book crossing de aquí de, de la sala de estudios teníamos 58 libros. Resulta que después de dos semanas de estar en funcionamiento el, el punto, eh, 12 de los 58 libros que teníamos eh, han sido cogidos sin sustitución, otros se han sustituido, pero lo bueno es que cada semana vamos a, a pasar por la desayillería y, y reponer los libros que falten. Después, dentro del carrito, tenemos un eh, montón de libros de, todos, de todo tipo. Dentro de, de la selección de libros que tenemos, tenemos algunos clásicos como la Odisea de Homero, Frankenstein, eh, la trilogía del Señor de los Anillos, que, que está en inglés. También tenemos algunos, algunos libros en otros idiomas, en italiano, en francés, en alemán. Así que invito a todo el que esté interesado en la lectura y, y le, gusta le guste compartir que se pase por la sala de estudios y recoja algún libro de, de Punto Wood Crossing.